Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, vamos a responder varias preguntas del mundo mundial que me habéis hecho. Por una parte, mira, Javier preguntaba, ¿se recuperará el metaverso? Maná, San, etcétera, etcétera, etcétera. Um, sí, evidentemente. ¿Qué pasa? Que se ha lanzado el metaverso, se ha hecho un cataplum tremendo y se ha metido luego un tortazo tremendo. ¿Por qué? Porque es algo que es muy nuevo. Pero... Eh, siempre que nos fijamos en los proyectos, procuramos ver algo que haya detrás. ¿vale? Es decir, lo más importante es qué narices hace este proyecto y qué problema resuelve. Entonces, los metaversos en sí eh, son ecosistemas en los cuales. Tú te puedes introducir, coges, no las tengo aquí, coges tus gafas 3D y bueno, pues vas haciendo, teniendo un, un Second Life, ¿vale? En su día, el Second Life tuvo ya su, su, su life, su vida, su momento, ¿no? No terminó de funcionar, ¿por qué? Porque faltaba hardware, faltaba más integración y a día de hoy el metaverso está bastante avanzado en cuanto a software, pero todavía nos falta hardware. Tenemos gafas muy, muy buenas. O algunas muy muy caras las de hp etcétera etcétera pero las oculus que son las que está bueno pues meta son las que está intentando eh, meter por todos lados y bueno intentar que, que antes de lanzar las suyas propias pues ya sea algo eh, más normalizado en el mercado son gafas que son muy baratas que tienen muy buena calidad que tienen un montón de juegos a los que puedes jugar de forma inmersiva uh, es genial, ¿vale? Es que a mí, a mí es algo que me gusta. Me gusta desde el desde, pues eso, desde que he manejado en FPV con los drones, pues pues para mí una, una gafa 3D es algo muy normal. Eh, por decirlo de alguna forma, es una gafa inmersiva que, bueno, si el audio además es bueno, ya es la pera limonera se te pasa el tiempo volando y al final dices, anda, ¿y mi familia? Pues sí, tengo ahí unos que son muy simpáticos, otros que no tanto. Pero bueno, la realidad es que el metaverso todavía sigue siendo un concepto muy joven, que en su interior nos van a vender. Es una forma, para mí, para mí es una forma ideal de marketing. ¿Por qué? Porque estamos todo el día con la... ¿Dónde tengo yo el teléfono? Bueno, con la, con la, con la mierda del móvil, ¿no? con la Todo el día en, enganchados ahí, pim, pam, que si sí, que no seguís, no sé cuántos. Eh, algo un poco más inversivo, y unas gafas que estén conectadas al teléfono móvil en un momento dado, eh, tal, pues quizás, quizás, y luego pues unas normales, incluso que tengan pantallitas con un hub, eh, pues quizás sea algo, bueno, pues, mmm, que yo creo que va a triunfar. Yo tengo claro porque como el ser humano es así de ñaki, -ñaki aunque somos seres muy sociables y sociales, eh, hay muchísima gente y cada vez más que está muy sola, que no tiene tiempo, que llega a casa y no se puede relacionar, entonces coge llega se pone sus gafas y dice, hoy oh, voy a ligotear por aquí, y se ligotea un avatar de una que está muy buena o de uno que está muy bueno, se lo pasan pipa y aquí paz y después gloria y eso es lo que va a pasar, creo que hay varias películas, hay una película que se llama Vice de era de Will de joder, lo diré Ay, bueno, de este que ahora la ha pegado en Yuyu, ¿Cómo se llama el actor no me acuerdo, bueno, pero este. Eh, muy famoso. Joder, eh, lo tengo en la punta de lengua <ríe> y la jungla de cristal y todo esto, ¿no? Eh, y creo que es una película muy, muy, muy dada a ello. Y hay otra otra que no me acuerdo bien cómo se llamaba, eh, que no era Vice, era otra también que pues, bueno, tenían avatares y demás, y el mundo era un poco raro. Eh, y bueno, pues al final, pues pasar algo similar. Eh, creo que la, tanto la economía cripto unida al metaverso. Eh, nos hizo una grandísima película, Ready Player One, de Steven Spielberg, hace ya bastantes años, y, y oye, pues, si no la habéis visto, creo que, que os la recomiendo, porque es algo muy parecido a lo que vamos a ver en los próximos años. Entonces, ¿Metaverso? Sí, por supuesto que sí. Mana es el número uno, es el que comenzó. Eh, sus motores gráficos son buenos eh, la jugabilidad es buena, tiene mucha gente detrás Sand es buenísimo también, o sea, bueno, vamos a ver qué proyectos al final son, no se va a quedar solo uno, se quedarán pues, algunos que otros, pero otros van a morir o sea, lo que veáis, todas las criptomonedas y en este tiempo y ahora vamos a hablar de eso precisamente todas estas criptomonedas que no tienen nada detrás, que detrás tienen aire, la mayoría van a morir nacerán otras para intentar quitarnos el dinero y esas cosas, pero lo primero que tenemos que ver es: genera algo, o sea, ¿hace, hace algo. O sea, entonces, en el caso de San o Mana, sí, claro que hace algo. Bueno, pues ayer se celebró también el Bitcoin Pizza, Pizza Day, el metal. Yo soy más que de Pizza Day, soy más del Pasta Day. Ya <risa> El del billete Day, de, de eso. Pero bueno, está guay. Eso es cuando un. un pues, no se sabía que en ese momento Bitcoin iba a, a despuntar como despunto, pues se gastó un dineral a día de hoy en una pizza. Bueno, pues está bien, ha habido compras fantásticas a lo largo del tiempo. Y bueno, pues vamos a ver. Y luego, lo más importante del día, lo, al, al grano. Vamos a contar mentiras, trarará. De la canción, ¿no? La hemos cantado todos. Vamos a contar mentiras, tralará, y nos las meten dobladas, tralará, sobre todo nuestros bancos. Vamos a ver qué mentiras y qué chorradas de desgraciados estos nos meten nuestros bancos, porque eso es algo súper importante, pero no sin antes contestar a Alejandro y Pola o Ipola pues no sé no tiene tilde, no sé, entonces, bueno, da igual que dice, hola, que no, ¿podrías comentar la promo de Staking de Kucoin USD que dan hasta un 60% por 7 días? ¿Quiere decir que si metes 10.000 te dan 600? La prueba empieza esta noche. No, no, no. Quieren decir que te dan hasta, hasta un 60% durante 7 días, pero el 60% es anual. ¿Vale? Ese porcentaje, los por... todos los porcentajes que veáis de staking son anuales. Entonces, y te pone hasta un 60%. Es decir, si tienes staking de la, imagino que de la moneda de, de KuCoin, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues yo estoy volviendo a KuCoin también en algunas cosas porque, claro, hay que tener en cuenta que las monedas raras, raras, por así decirlas, extrañas, pues bueno, yo no quiero Binance para nada. Yo creo que Binance para mí está cao Alguna cosa tengo, pero vamos que la voy a pasar a KuCoin eh, y... Creo que entre KuCoin, FTX, antes tenía el trío Calavera, ya lo sabéis, con Binance. Eh, Coinbase, Coinbase, con las declaraciones que hizo, pues tampoco me da demasiada confianza ya. Me quedo... Prefiero, aunque me, aunque me vayan a joder igual, prefiero quedarme en KuCoin. <risa> eh, entonces, bueno, lo que es FTX, KuCoin Kraken, tenéis ahí un trío Calavera. Bueno, BitMEX, el cuarto en, cu en cuestión, ha cambiado bastante, ha evolucionado mucho y también... Tenéis los links por aquí abajo pues si a alguno le interesa eh, hacerse una cuenta por ahí. Pero creo que ahora mismo, como, como completo y demás, entre Kucoin y FTX lo tienes prácticamente todos, dependiendo de los riesgos que tú quieras correr y cómo lo quieras hacer. Así que, bueno, pues oye, mucha suerte a todos con esto. Y bueno, como digo, vamos a contar mentiras. Tralara, comenzamos. <música> suscríbete y dale a la campanita ¡Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de Cristomonedas, como dice mi niña y si para que quieres unirte, por ahí abajo tienes el link de Discord que es genial, fantástico, muy muy bueno muy buena comunidad, bueno, ayer estuvimos viendo en el vídeo de ayer eh, si no lo has visto, échale un ojo, cómo es nuestro Discord y lo bonito que queda oye, todo ordenadito ahí eh, es una aplicación que me gusta muchísimo fue todo un descubrimiento en su día bueno, vamos a contar mentiras tralará, tralará, tralará. ¿por qué digo esto? pues bueno, ya sabéis las declaraciones que hizo la lagarta y esta gente, está estos estos, estos estos criminales, porque son criminales al final, es decir, generan lo que generan, eh, unas malas políticas son unos retrasados mentales que no tienen ni puta idea de hacer algo con un canuto lo único que buscan es estar sentados en su jodido sillón, sacándonos la pasta todo lo que pueden eh pues en función de cómo les vaya la vaina, eh, así, así dicen y así hacen. no Ahora, claro, les interesa tirar todo lo que puedan las criptomonedas, de la forma que sea no importa, eh, y cobrarnos los impuestos que puedan, de la forma que sea tampoco importa. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que, como siempre, igual que están haciendo con la, con la economía, llegan tarde no, llegan tardísimo. Cuando vayan a subir en julio, los primeros 0.25 eh, puntos eh, porcentuales de, de los tipos de interés, ya llegan tarde, ¿no? Tardísimo, o sea, llega tarde Estados Unidos y ya llevamos unas cuantas subidas, estos idiotas de turno, ¿vale? Esta, esta retrasada mental, que era, era, era es que era directora del, del FMI cuando hizo estas declaraciones. Vamos a empezar por el año 2018, ¿vale? En la cual la señora Lagarta, abril, aquí tenéis, ¿veis? Abril del 18, contrarresta advertencias, ¿Vale? De, había cosas, uy, las criptomonedas, tal vez decía, no, no, que bueno, que tenían beneficios potenciales. Los criptoactivos, tales como Bitcoin, tenían beneficios potenciales que había que intentar aprovechar cuando estaba en el FMI. ¿Qué pasaba al año siguiente? ¿Qué pasaba el 31 de agosto del 19? Un año y un poquito. O sea, la futura presidenta del Banco Central Europeo tiene una opinión muy firme sobre las criptomonedas y aquí contamos al respecto. ¿Y qué nos cuenta esta, esta señora en este momento, que si hay mujeres exitosas, que bueno, mujeres, yo no sé, si alguien se acerca a esto, Jesús, con un palo. Eh, es, es reconocida dentro de la criptocomunidad como una de las economistas tradicionales más amigables hacia las criptomonedas, pues ha repetido en diversas ocasiones desde 2017 que las mismas deben ser tomadas en serio, así como los efectos que puedan tener sobre la economía real. Una de las últimas declaraciones a la CNBC en abril de este año, abril de 2019, yo pienso que el rol de, de los disruptores y cualquier cosa que esté utilizando tecnología de contabilidad distribuida, blockchain, la llames, cripto, activos, monedas o lo que sea, está claramente sacudiendo el sistema. No, que de, no queremos sacudir tanto el sistema que podamos perder la estabilidad que es necesaria. Sin embargo, esta no es la posición como la que mantuvo anteriormente eh, Mario Draghi, que era enemigo de claro, de las criptomonedas, no quería ni verlas, y sin embargo, LARC considera que este tipo de criptoactivos tiene lugar en la economía moderna, pero para que puedan cumplir su función y generar confianza de los consumidores, deben mantenerse transparentes, auditables, por las autoridades reguladoras. Sí, no, es decir, es, estamos de acuerdo en algunas cosas, pero las autoridades reguladoras lo único que quieren es... Ya sabéis, ¿no? Que si alguno ha pasado por muy cerca de Hacienda, tener cuidado a ver si os va a pasar a pasar la enfermedad esta del mono, ¿eh? porque como os dan por culo, pues En fin, ¿qué pasa con la misma lagarta? La misma lagarta, un año después, en el 20, noviembre del 20, un año y pico después, un año un poquito. Si es más barato, más rápido, más seguro para los usuarios, entonces deberíamos explorarlos. La hija la que ya en sí en ese momento era presidenta del Banco Central Europeo. ¡Dios mío! ¡Joder! ¡Qué amiga de las criptomonedas! En el año siguiente apuesta por una regulación global por ser altamente especulativo. Es decir, ya vamos a ver si lo regulamos porque... Oye, ¿y qué dijo ayer? Que no valen nada. Las criptomonedas no valen nada, pero, pero deberían regularse. ¡Hija de la gran puta! Pero si es que, fijaros, desde el 17 ahora, cómo ha cambiado la película, ¿eh? Pero no valen nada. Entonces, si no valen nada, ¿por qué narices las quieres regular? ¿No? Oye, si no valen nada, ¿para qué las vas a regular? Oye, yo puedo estar de acuerdo con que... Bueno, pues, pues que Luna, pues ahora mismo, pues no vale nada. Que de los... No sé, hay 25.000 criptomonedas, eh, eh, pues posiblemente 22.000 o 24.000, yo qué sé, o 25.900 no valgan nada. Pero habrá 200, 300 que sí valgan algo. Y esto es una realidad. Es decir, vamos a irnos aquí a al CoinMarketCap, ¿vale? Y dice, criptomonedas, 19.500. Joder, ¿cómo ha bajado esto? Jesús. <risas> Madre mía, ¿cómo ha bajado? Eh, había veintitantas mil no hace mucho. Bueno, pues yo que sé, que de las 19.000, 19.000 sean una puta mierda, ¿vale? pero 533 sí valgan para algo. Digo yo, ¿eh? Se me ocurre, así como, como como locura mía. Eh, para que venga esta retrasada mental ahora a decirnos que no valen nada, pero a pesar de que no valgan nada, oye, vamos a regularlas, no sea que. Eh, podamos sacar algo, podamos sacar un tajo, ¿no? En fin, vamos a contar mentiras, tralará, y esto es esta señora, ¿vale? Porque si veis las de JP Morgan, que yo de vez en cuando me gusta decirlas cuando dicen alguna gilipollez de las suyas, aunque ya, ya van diciendo, bueno, el precio de Bitcoin, la última que dijeron fuera, que, que yo recuerde fue que Bitcoin debería estar en 38.000, era su valor objetivo. wow wow O sea... Y luego dicen que es que, claro, ya llega una revolución francesa y cortan cabezas. Pues, pues es que es normal, sí es que es normal. <risa> Vamos a, a corten la cabeza. Bueno, Bitcoin, ¿qué ha pasado con Bitcoin? ¡Ay! Que se sale, pero que no se sale. Eso decía yo, hay que esperar a confirmar en cuatro horas. ¿Vale? Me decía alguien, ¿tú crees que tal? Tenía pinta de sí, pero necesitamos subir el volumen en cuatro horas. Y el volumen en cuatro horas ya no ha subido para nada. No ha subido para nada. Y si no sube para nada, es que el movimiento pues, no es bueno. Es decir, si por ejemplo, ya no, la, ya no digo esta vela de ruptura, o esta que era la, la que confirmaba en teoría la ruptura, que debería haber sido verde, esta, bueno, digamos, venga, pullback, y esta tenía que haber tirado para arriba. ¿Cómo? Con más volumen. Pero si encima tenemos más volumen rojo, pues como que no... A ver, si ahora terminamos esta de cuatro horas, pues igual, pues con una doji y luego tenemos una vela de buen volumen verde. Pero tiene que ser una buena vela. O sea, tiene que tienes una vela, por lo menos de este tipo, con un volumen que sobrepasa el volumen anterior, que nos diga cosas. Si no, las rupturas no valen. Fijaros siempre en el volumen. verdad Entonces, si yo he roto, vale yo rompo aquí. Esta se supone que tiene que confirmar y el volumen sigue siendo una mierda. Y la siguiente nos hace esto. Que sí, tiene bastante más volumen que las anteriores, pero <ríe> ni FU ni FAN ni FEN ni FO, pues no vamos a ningún sitio, ¿vale? De momento no hay absolutamente nada. Y además, en esta ruptura debería haber pasado la zona de 30.750, 30, con estos máximos que se hayan hecho aquí, no, no ha roto, no rompe, no rompe. Ahora bien, ahora bien, esto no está todo del todo perdido. Vamos a ser un poco positivos. ¿Por qué? Porque vemos que tenemos estos mínimos, bueno, estos mínimos, mínimos al cierre, ¿vale? Mínimos al cierre, mínimos al cierre, van subiendo poco a poco y aquí, por lo menos, el cierre sí es un poquito superior. No es, a ver, no es un superior coláctico de esa manera, ¿vale? Fuerte que nosotros queremos, pero, ¿qué se ha generado desde aquí, aquí, aquí y aquí, incluido este fake out? Pues muy sencillo. Lo que se ha producido ha sido algo que que nos suele gustar bastante. ¿vale? Y es este tipo de triángulos, que al final lo que buscan es romper ¿vale? esta estructura. Yo le pego una patada al muro, otra patada, otra patada, otra patada, otra patada, y al final lo rompo. Ahora bien, para yo romper un muro, no me vale como una patada, porque mi herramienta buena no es. A lo mejor cuando tenía 20 años me todas pero pero no. Entonces ahora que necesito un martillo percutor. ¿Y el martillo percutor cuál es? El volumen. ¿Vale? El volumen sería ese martillo percutor o esa maza. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! Pero el volumen. ¡Ay! Yo no lo veo. <risa> Llamarme loco, ¿eh? Pero yo no lo veo. Lo único que veo que puede apoyar esa teoría es los mínimos que van ascendiendo poco a poco, ¿vale? A ver si, bueno, pues de esta línea que hemos marcado y consigue apoyarse en esta zona, ¿vale? La zona de los 29.600, más o menos, un poquito arriba, un poquito abajo, no lo sé, no tengo ni idea. Y de ahí tira arriba. Si vuelve a tirar abajo, ¡pam! Rose Line, 28.750 aproximadamente, eh, pues puede ser que sigamos otra vez para arriba, otra vez para, arriba, otra vez para arriba, Remar, Remar, Remar hasta que un día le dé por romper o arriba o abajo bien dicho esto, ¿qué más tenemos por aquí? así bastante interesante Ethereum, bueno, pues que está mejor que Bitcoin nuevamente no, no, no hemos descubierto América eh, la dominancia pon, cayendo Total Market Hoy sube un poquito. En teoría, algunas altcoins han tenido que tener otra vez un día más o menos decente. No digo un super día, pero digo un día más o menos decente. También al día de hoy, el oro ha intentado volver a romper la media de 200, pero no ha podido y se nos está yendo un poquito abajo, a la misma zona donde estaban estas esta zonas. Yo creo que puede bajar otra vez aquí, al cierre de 1830, a estos cierres que hizo aquí. Y para luego intentar volver a atacar. Ya veremos cómo lo hace. El resto de mercado de tokenizadas, como veis, Apple ha subido un 2.25. Eh, Coinbase, eh, tenemos ahí un, un 3.60. Google un 1 y pico. Moderna otro 1 y pico. Pfizer otro 0.84. Y el resto más rojos que Lenin. En fin, es lo que tenemos. Eh, por otra parte, ¿qué tenemos? Mm, fijaros qué y qué. Tiramos ayer esta línea que la ampliamos... Y ahí está intentando pelar y ir a por la EMA 20. O sea, buen día, buen día. A ver, no es una gran subida, es un 3.88, pero ostras, un 3.88 no te lo da un banco. No te lo da un banco en un año. O sea que... Pero tenemos alguna burrada de subida por ahí, vamos a ver. Vamos a ir a la parte positiva. Por la parte negativa, bueno, pues hay algunas cosillas, pero tampoco es demasiado. ¿vale? Hay de, de, de poca capa y poco. Hay algunas, IoTX un poquito, FSXS, Lina, Planet... Bit to me, Bit to me, me parece que Bit to me está, Bit to you, Bit to él, pero que fijaros el pepinazo que metí aquí abajo para casi hasta el precio de salida y ya me habéis preguntado en muchas ocasiones qué piensas de Bit to me, pues pues Bit para ellos, Bit to me no. Eh, ANC, que ayer metía pepinazo, hoy más pepinazo, todavía 200%, hay alguno que está muy muy contento por ahí, que lo sé yo, yo no he, la verdad es que no he metido nada, podía contaros una milonga, eh, que no, que no, que no, si no meto, no meto, y si meto, pues oye, mi, mi cara cambia, ¿no?, pero entonces no, no he, no he, no he estado en esta, en esta entrada, la verdad, eh, enhorabuena a los premiados, muy bien, porque está intentando hacer una recuperación en V, creo que muchas de ellas hasta la media de 50 van a dar guerra, veis que algunas ya están bastante más cerca, eh, Mir, eh, igual ha intentado salir alza y ahí sigue, también tenemos por aquí Loop Print, veis que intenta hacer esa V, ir a por la media de 50, Block, <risa> tres cuartos de lo mismo, veis la V ya como está en Block, a ah, por la media de 50, si sí, suerte iba por la acción, oye, fantástico. No le vamos a decir que no en ningún caso. O sea, que tenemos algunas altcoins que super, están súper interesantes. ¿Veis? Eh, sushi, igual. Tres cuartas de lo mismo. Phantom, otro doce y pico. Muy bien. Eh, Ave, otra de las que tendremos seguramente por ahí en cartera para tenerla atento. ¿eh? Bien. Eh, Neo no me mola, Ethereum Classic, bueno, pues hay muchos mineros que yo creo que van a pasar a Ethereum Classic, hasta que no sé qué, qué acabará pasando con Ethereum Classic, pero las cosas en Ethereum van funcionando, y Ethereum Classic, pues realmente, que alguien me... porque estoy completamente fuera de mercado en este aspecto, ¿vale? ¿Para qué narices está, se está utilizando Ethereum Classic? Pregunto, ¿eh? Yo no, no lo sé. No lo sé porque hace muchísimo tiempo... Fijaros la última zona de soporte donde la tengo marcada yo no tiene un Classic, lo que ahora es una super mega resistencia. Eh, o sea que no, no, no sé cómo está el, el, el, el un Classic en este campo. Entonces, bueno, si alguien me lo aclara, estaría eh, de agradecer. Eh, KSM un 10.34, pues igual intentando ahí aguantar un poquito el tortazo. check a ver si Shake se consigue. Si lo hacen bien, los pajes ya lo hicieron mal una vez. Mal no, muy mal. Si consigue ser el, el cash, ese Bitcoin cash que, que le fueron en su día. Y luego se separaron y luego hicieron esto. Vamos a ver si consiguen ser algo, RMR, medio también. Y bueno, pues hay cositas que están bastante, bastante interesantes. ¿eh? Eh, Coti también, Lit, eh, Ethereum. Hay bastante verdes, Filecoin. Filecoin podría estar interesante. Vamos a ver qué nos dice el mercado de Filecoin, porque, bueno, esto es solamente contra, contra el dólar. Si veis el cruce que tenemos contra Bitcoin, es bastante más interesante. Son de esas criptos que, no sé, yo creo que es por antigüedad, ya y por costumbre, que me gusta más eh, tradear contra, contra Bitcoin. Tenemos a las Atom también subiendo, Krim, los Axis, un pelín también, un 4.76. Eh, son porcentajes bastante interesantes. Monero, que lleva también varios días subiendo. Intentando hacer igual esa V. A por la media de 50. A ver si lo consigue. Estaría bastante, bastante bien. BNB. BNB 332. Jeje, de este mínimo que hizo en 219. Fijaros el pepinazo que lleva BNB. Un 51%. Muy bien. Melo lo está haciendo también de maravilla. Melo ya ha cerrado la V. Está peleando en la media de 50. Y bueno, pues a ver si consigue hacer algo sorprendente algo que no sea algo chiquitito, wow. ahí podríamos tener un nombre en una cabeza y luego hacer un nombre y salir hasta la zona de resistencia, ya veríamos a ver eh, cómo lo hace, os lo digo como idea de base, luego ya pues ahí habrá que seguirlo, eh, GMT, otra, otra, otra disparada, eh, que bueno, está aguantando muy muy bien, 1.47, se vino a, a la zona de su apoyo natural, a los 0.84 y medio, aproximadamente, y bueno, pues a partir de ahí está intentando soportar y hacer una, una nueva zona de soporte que quizás sea una futura resistencia, ya lo veremos, a ver cómo sigue avanzando, muy interesante el, el proyecto en sí, bueno, pues eh, los... Otra de las partes, ¿no?, que nos interesa mucho de un proyecto, los partners. Entonces, bueno, pues eh, Adidas es lo que tiene. Eh, Pond Cake, cake eh, bueno, Pond, por aquí tenía Pond Pon, se lo. pon eh, creo que estaba eh, bastante bien contra Bitcoin. Eh, echarle un ojo contra Bitcoin porque creo que está súper interesante. Y cake. <risas> y compound. Cabroncete. Me tiene ahí un poquito. Pero bueno, ahí yo, yo lo dejo, yo no lo toco. Cake está bien. Cake, mmm, me gusta hasta Que haya tocado esta línea. Es bastante interesante, ¿vale? Es la línea de mínimos que, que viene desde el inicio. Toca aquí, toca aquí, toca aquí, a la parada parado, ha venido a, to a tocarla. Vamos a ver qué quiere hacer, a ver si hace un doble suelo, qué narices hace, o si sigue subido por la media de 50, igual que están haciendo muchas. Es una, es una de las preguntas del millón, compound tres cuartas de lo mismo. Eh, estamos, fuera de, estamos fuera de línea completamente ya. Entonces, ahora mismo, ¿dónde debe ir a intentar tocar el, los 81.1? que coincide ahora con la M 20 Una vez que empiecen los primeros cruces, a los 126, y yo creo que este punto de pivote en 173 debe ser nuestro objetivo. Eh, pero una vez que empiece todo eso, ya veremos cuándo empieza. Todavía, todavía nos queda los library gates, el dinero gratis, también ahí subiendo otro poquitito, ROSE, OGN, también, o sea que tenemos bastante, bastante de todas esas cosas que os gustan en la cartera, hay mogollón que están en verde, me alegro mucho, eh, espero que podáis ir recogiendo algunos liquidez, no hagáis el loco, es decir, ayer alguien me pregunta, oye, ¿qué hago con esto? Eh, tengo esto comprado a este precio, eh, si llega aquí lo vendo. No, no, yo, sabéis que yo nunca vendo todo de golpe, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, bueno, si quieres, si es por coger liquidez en Bitcoin, Ethereum, tal, bueno, pues en el momento dado dices, o cualquiera, no me importa, ¿vale? Pues venga, voy a vender un tercio, yo que sé, voy a vender la mitad. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si tira para arriba, tú estás dentro y no tienes que perseguir el precio, no te hace falta. Cuando corrija ya volverás a entrar, pero... Si se va para abajo, te has cogido liquidez para eh, mejorar tu posición. Pero venderlo todo yo creo que es una auténtica locura. Yo, ya, bueno ya sabéis que yo trabajo siempre. Compramos escalonado y vendemos escalonado. Y bueno, poco más hay que añadir al mercado. Está bastante decente eh, alguna cosa contra el Bitcoin. Vamos, que Network está, pues eso. ¿Veis? toda la caída que tuvo, cómo ha recuperado ya un porcentaje súper interesante. Vamos a ver... <ríe> ¡Qué curioso, eh! 50%. ¡Pip! Y rebota esta zona. Vamos a ver qué tal si la, si la respeta. Y si no la respeta, pues ¿qué va a hacer? Pues vamos a ver el retroceso de ese ascenso donde se nos puede ir. Si va de 50%, se nos irá a la zona aproximadamente de 6.725 setosis, que además nos viene bastante bien porque nos coincide con este apoyo de esta zona, ¿vale? Este punto de pivote de aquí, pues más o menos está en esa zona. Así que, bueno, vamos a ver si también se nos puede venir al Golden Pocket, a la zona de 6.028, pero bueno, en principio, si va de 50%, que es lo que ha caído pues posiblemente se nos venga el 50%. Evidentemente, si se queda en 0,38, boom, puede meter un rebote hasta otra vez el máximo anterior. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que hace y cómo se comporta, porque está interesante. Por el lado positivo, tenemos MIR, un 64% versus Bitcoin, está muy, muy bien. Eh, Bitcoin Gold también, 32,90 eh, y pico... Que esto ha, ha estado como loco, como loco, porque está el mercado como loco por intentar coger punch. Entonces la gente que hace en estas ocasiones a la desesperada sigue el precio y deja a mucha gente aquí arriba. Bueno, quien dice aquí arriba, dice aquí. Entonces si tú simplemente desde mitad de camino tienes que aceptar pérdidas, pues eh, estás, estamos hablando ya en este momento de unas pérdidas del 15%. Así, en, en, en 10 minutos. Entonces pues, pff, no sé, por eso perseguir los precios no es bueno. Sushi también, 16%, bastante bien. Uh, hay cosas interesantes, eh, un clásico pues ahí anda, contra Bitcoin, muy bien, Aave, ah, un 12 y pico, hay vida más allá de los pares contra el dólar, entonces, bueno, es interesante, ¿no?, ver eh, pares contra Bitcoin, que en un momento dado, pues bueno, parece que tienen, parece que tienen ganas, Kutum, Las Jasmine Filecoin, claro, hay un 6 y pico también, Atom, también, otro 6%, Rune, gran proyecto también, ahí anda, pero fijaros, ¿eh? está aquí en esta zona, si tiramos ese mmm, cierre aquí, vale pues bueno nos sirve de apoyo, de apoyo, de apoyo, de apoyo, y tengo teniendo en cuenta que habría que tirar el rectángulo para ver bien toda la zona. Si la pierde, ¿qué pasará? Pues que bajaremos a estos puntos de pivote. ¿vale? De momento tiene aquí uno chiquinino, y quizás esta zona, junto con ese chiquinino, pues les haga aquí en 591. No le puedo hacer de soportillo, pero si el mercado dura más esta bajada y yo creo que va a durar más, pues posiblemente se venga estos. ¿vale? Ya veremos a ver, vamos a vamos siguiéndolo pasito a pasito, partido a partido, al estilo cholo. Tenemos a Waves que bueno ya sabéis que la, la seguimos bastante y bueno de momento pues está ahí a está a, a, a lo suyo, está a lo suyo, Waves está a lo suyo y bueno BNB también contra el Bitcoin sí que está súper interesante, me parece que está Bastante bastante interesante, hoy subiendo un 486. Este 5% es una barbaridad, es un mundo. ¿Vale? Y además, eh, en este caso. Más en particular, porque está toque, toque, toque, lo está rompiendo al alza. Entonces, bueno, eh, puede venirse fácilmente a esto 01115. 011590, ¿vale? En esta zona yo creo que puede ser una zona objetivo bastante, bastante buena. Así que, bueno, poco más que decir por hoy. Bueno, veis, los pet también es igual, recuperando. CAKE también recuperando contra el Bitcoin. Bueno, pues que es que está está interesante. Hasta los Library Gates están interesantes contra el Bitcoin. Así que, bueno, el que pueda o el que quiera o el que sepa, pues que intente aprovecharlos, porque, bueno, hay cositas bastante interesantes. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ahora tienes una entrada, eh, sé, OMG contra Bitcoin. Has sacado un 5,72, te vuelves a salir en Bitcoin, ya ahora Bitcoin le da por subir, pues otro 5%, pues otro 5% de esta que has ganado. Se me ocurre ahí eh, como una idea loca, loca, loca, loca de las mías, ya sabéis. Así que, bueno, vamos a ver Bitcoin, qué narices decide hacer. La vela del cierre de hoy, diario, vamos a ir a Bitcoin diario, es importante, ¿por qué? Porque si vemos ese triángulo que tenemos ahí tirado, eh, ya no sé si está mejor tirado o peor tirado, tampoco lo puedo tirar aquí arriba con esta angulación porque si no me comería esta vela, entonces prefiero toca aquí, toca aquí, toca aquí, toca a mitad de la salida, que no tiene rabito, <ríe> toca aquí, toca aquí, aquí rompía, no puede, se nos va a abajo vamos a ver cómo cierra el día al final es el que va a mandar el cierre diario eh, ya tuvimos un cierre semanal mmm, pf, que a mí se me ha quedado pues eso, pues un poquito raro, raro, raro vale, sí, es chupachus, pero muy pequeña la vela en general nos hemos movido muy muy poco bastante aburrida la semana, ya lo habéis visto y cuando empiezan las semanas aburridas tendemos, tendemos normalmente tendemos a buscar dinerito abajo, a no ser que haya una noticia que no sea favorable y que en un momento dado eh, bueno, pues nos ayuda, como hemos visto la señora lagarta, la que se debe de preocupar porque bueno, pues la economía vaya un poquito mejor, poco le preocupa a la economía le preocupa más su dinerito, porque como va a cobrar sí o sí, y cada vez que hace una gilipolle está esta una declaración cobra, pues, ¡ah! canta de la vida. Eso es lo que tenemos. Dígues, hijo, tienes toda la razón del mundo. Está mi perro ahí estirándose y diciendo qué aburrimiento. Pues sí, eso es lo que tienen. En fin, chicos y chicas, poco más que añadir. Lo que digo siempre, invertir con mucha cortela y recuperando liquidez que falta nos va a hacer y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.